Bueno, frente al tema de paz con el ELN y eh, el cese al juego bilateral, eh, pues hay todo un escándalo y eh, un escándalo que eh, pretende enlodar al gobierno. Yo creo que no ha habido un gobierno... Eh, como este, un gobierno que quiera más la paz que el gobierno de Gustavo Petro, que el gobierno del cambio, que el gobierno del pacto histórico, que el gobierno que eligió el pueblo, porque fue la primera vez que el pueblo realmente eligió un gobierno, hay un proceso de paso en curso, hay una, una, una mesa de negociación de la paz y a mí me parece que lo primero que en esa mesa tiene que ocurrir es que los grupos alzados en armas que se sienten en ella pues tienen que eh, eh, decretar un cese al juego, o sea, no es coherente que un grupo armado esté sentado en una mesa de negociación sin haber realizado un cese al juego. Eso casi ni necesitaría consulta, ese es que tendría que ser el, prácticamente el primer requisito para poder sentarse a negociar con un grupo armado. O entonces, ¿qué van a hacer? Van a seguir enfrentados y entonces a ver quién debilita militarmente al otro, al oponente, eh, para así poder ejercer presión sobre las negociaciones en la mesa de diálogo. No, me parece que hay un error muy grave. Yo no creo no no sé hasta qué punto lo que el gobierno eh, realizó el decreto del cese al juego bilateral pues eh, dentro de eso haya un error la verdad no lo sé no, tampoco soy quien para poder decir si hubo un error hasta qué punto no lo que yo sí sé es que es un error de un grupo armado sentarse en una mesa a hacer una negociación sin haber hecho un, o realizado un cese al juego eh, dentro de una mesa de negociación no, no solamente se negocian unos beneficios para un grupo eh, guerrillero para los jefes de un grupo guerrillero, para militar o alzado en armas cualquiera que sea eh, o para un gobierno, dentro de una mesa de negociación pues lo que se busca precisamente es que quien gane sea el pueblo y para poder que, gane, que el pueblo gane pues lo primero que hay que hay que decretar es un cese al juego eso, eso no tiene ninguna duda y no es que yo ahora esté eh, eh, de un lado de la derecha o eso, no, no es así porque si alguien le ha hecho el juego a la derecha en el país, pues precisamente ha sido el ELN. Yo recuerdo exactamente cuando estábamos realizando las manifestaciones contra Néstor Humberto Martínez, que en el segundo llamado al pueblo para salir a las calles contra Néstor Humberto Martínez, pues el ELN cometió ese atentado de la escuela de caballería me parece que eso de la de cadetes, que eso me parece que fue supremamente grave, que reconocieron el hecho, que reconocieron el acto, y eso pues realmente fue lo que salvó prácticamente eh, a Néstor Humberto Martínez, lo mantuvo en el cargo, lo aseguró en el cargo, y eh, pues se fueron totalmente contra el pueblo porque la marcha pues, hubo, no se pudo realizar. Y hasta ahí, ahí pararon esas marchas contra Néstor Humberto Martínez. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que comenzar como pueblo es ejercer una presión, no puede seguir habiendo una presión militar de, cual, de si el gobierno militarmente va a presionar al ELN o a cualquier otro grupo para que ese grupo pueda sentarse o si el grupo que está sentado pues va a seguir haciendo atentados y va a seguir eh, manteniendo una vida armada activa eh, eh, con tal de eh, poder someter o ejercer presión para que los acuerdos o sus exigencias dentro de los acuerdos, pues eh, pasen más rápido y sin mucha discusión a cambio de poder parar las armas no yo creo que hay que parar las armas, ya Colombia, eh, en Colombia es necesario parar, parar hay que parar de matar hay que parar de secuestrar, hay que permitirle al campesino, a la campesina al niño y, al ni y a la niña crecer don dentro de un mundo donde la prioridad no sea, ¿cómo vamos a salvarnos hoy de una bala? ¿cómo vamos a salvarnos hoy de un enfrentamiento? ¿cómo vamos a salvarnos hoy de un, de, de, de un ataque con una bomba como ocurre a cada rato en los municipios del Cauca. O sea, yo creo que Colombia hoy, la ciudadanía de Colombia merece, merece por fin levantarse tranquila, levantarse en paz y todos los grupos alzados en armas, pues que hoy realmente la ideología de la mayoría no son defender al pueblo, sino defender sus, los grandes negocios que ellos tienen, que no me voy a referir aquí directamente a cuáles, pues deben de poner ya una mano en el considere y deben permitirle al pueblo poder eh, hacer la transición hacia una vida normal que es lo que la gente merece, el campesino merece levantarse a ir a cultivar, la campesina merece levantarse a ir a cultivar las tierras, el panadero merece ir tranquilo todas las mañanas a abrir su panadería y hacer el pan, el tendero eh, igual, eh, el conductor igual, eh, las personas que son dueñas de fincas pues igual, o sea todos hoy merecemos eh, eh, ya por fin tener una la tranquilidad que nos permite ejercer nuestra vida normal, los colombianos que estamos por fuera merecemos volver, los colombianos que están en Colombia no merecen, no merecen que le sigan obligando a salir del país, Colombia necesita un, una, un, un acuerdo para un cese al fuego bilateral, y en, ...y en eso eh, yo creo que todos tenemos que ser conscientes... ...de quién fue el error, muchos dicen que el, este, que el Estado... ...pero yo también digo, el error principal es de un grupo que alzado en armas... ...que se sienta en una mesa de negociación sin antes haber realizado un cese al juego... ...o sea, tiene que ser la primera condición, no debería haber otra condición... ...eso no tendría que consultarse, no tendría que haber una primera negociación... ...para ver si hacen un cese al juego para poder seguir negociando... ...eso no tendría por qué ser de esa forma... ...ahora, yo no soy experto en guerra, no soy experto en negociaciones... Este es un punto de vista que yo doy, es, es lo que yo siento, es lo que yo veo, es lo que yo puedo hablar con mucha gente también que está en la calle, con mucha gente con la que hablo el día a día, con la que converso, con la que comparto un mensaje en redes sociales y pues yo quiero transmitir ese mensaje y dejar ese mensaje aquí para todos y para todas merecemos la paz, merecemos la paz total con todos los grupos con los grupos que quedan de las FARC, con el ELN, con los paramilitares eh, eh, y los narcotraficantes todo el mundo tiene que hacer un proceso de paz para que Colombia pues por fin pueda salir y para que toda esa riqueza que nosotros tenemos pues la podamos explotar entre todos y todas y realmente poder... Tener esperanzas de llegar en algún momento a ser un país realmente desarrollado, un país realmente que camine por vías de desarrollo con una sociedad educada, con una sociedad eh, emprendedora, eh, con unos servicios bancarios que realmente sirvan al pueblo y con eh, gobiernos progresistas por muchísimos y muchísimos y muchísimos años más. Nuestros jóvenes merecen salir del colegio e ir a la universidad. Cuando salen de la universidad merecen tener las garantías para, emprend para poder emprender. Todo eso no es posible si antes no hay una paz total. Yo soy Jan Erúsuga, los invito a que se suscriban en mi canal, los invito a que compartan este video si están de acuerdo, también los invito a que dejen aquí debajito todos sus comentarios, voy a responderlos todos, les mando un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.